Bien, cómo no. Gracias por la información, Yerjan. Bueno, en este momento vamos a recibir a nuestro compañero Arizmendi la antigua, desde la calle. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi. Adelante, Arizmendi, Buenos días. Sí, gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el mercado municipal, donde acá todavía se siente la frescura del de amanecer. Y créanme que es increíble el gran cúmulo de personas que se ha dado cita a este mercado municipal de San Francisco de Macorís para realizar ya la compra para su tradicional cena de fin de año. Por acá tenemos un caballero que tiene un puerco asado, señores, que se ve delicioso. Caballero, ¿cuál es su nombre? Eri Luis. Eri Luis, cuéntanos. Con esta nueva medida de toque de queda, ¿no tienes miedo tú a que tu venta del lechón asado eh, se, se quede o, o qué? Cuéntanos. Ah, oh, pero más Dios que venda porque. Nada más tenemos uno en la mesa, eso es para irnos temprano. Cuando Dios puede, later. ¿a qué hora te piensas ir más o menos? Más o menos a las 12 de, la, de mediodía. ¿Y, ¿Y cómo ha sido la venta en comparación con el año pasado? Bueno. Esta fue la primera vez que vengo a este puesto, pero vamos a esperar Dios que se venda. Y, ¿Y la libra de lechón asado, cómo la tiene? A tres. A trescientos. Sí. Bien, señores, ahí escucharon, se ve sabroso ese lechón asado, como le gusta a amado José Rosa. Y nosotros vamos a seguir por acá, por este mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos, ya a esta hora de la mañana, un gran eh, número de personas se han dado cita a este mercado municipal ...para realizar sus compras. Eh, algo que preocupa, señores, y es el gran eh, cúmulo de basura que existe en este mercado municipal. Es algo totalmente preocupante que las autoridades no hayan preparado un plan de logística... ...para mantener eh, este mercado municipal en condiciones eh, limpias. El mal olor que vierten esta basura es completamente inaguantable y esto es preocupante. Aprovechamos la ocasión para hacerle el llamado a las autoridades municipales de que por favor corrijan esta situación. Pueden observar también en sus imágenes el gran eh, número de personas que se han dado cita eh, a tempranas horas de la mañana del día de hoy, donde ya apenas horas para que se vaya este año 2020 e inicie el año 2021 acá. En este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Vamos a ver si tratamos de conversar con una de las personas que hacen vida por acá, por este mercado municipal. Dama, ¿qué tal? Estamos en vivo para Telenor. ¿Cómo andan los precios? Bueno, la dama no quiere hablar y nosotros seguimos en este recorrido por el mercado municipal. Municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos ya a esta hora de la mañana eh, un gran número de personas se han dado cita para realizar la tradicional cena de fin de año y nosotros, de nuestra parte, es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes al estudio. Bien. Qué bueno. Bien, bueno. Eh, gracias, Aris Mendi por eh, el reportaje. verdad. Sí. La verdad que la gente del mercado tiene que co cobrar conciencia en el sentido de que Ay, la limpieza Dios. no es exclusiva ni del ayuntamiento ni de Móvil Soluciones. Ellos tienen una gran responsabilidad en mantener un nivel de limpieza en ese lugar. Han destrozado su cuando usted Cuando usted limpia los repollos, en vez de tirarlo ahí, ponga coja una funda y tírelo ahí y, y que, póngalo sí. dispuesto para sí. que lo recojan Exactamente. fácil. Y si cada quien hace eso mantendremos el mercado más limpio. Ellos venden una una ¿cómo se llama? Es como una lona. Vale como 400 pesos. Que es ancha, tú la abres y ahí tú tiras todo tu desecho y al y final uno la recoge y lo Exacto. lleva a un punto lo, lo entra en saco y Pero y eso, eh, o se lo da lo que ellos a lo, a lo que crían puercos, a tirar claro. todo al piso. Exactamente, Miren, todo todo denle a eso a lo que crían puercos Porque está muy puercos. caro los insumos internacionales. Con eso se pueden alimentar los puercos. Claro. Bien. Señores, vamos... ¿Que son o sea, los